36 de la noche, estamos prendiendo stream y cerrando la puerta porque no queremos cagarnos de calor como las plebeyos que viven en mi casa. ¿Cómo andan? Che, tengo el pelo re gris Creo que las luces están raras ¿Por qué micro no dice cum? Porque es una verga dejó de funcionar. Hace un montón, un montón de tiempo ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Pregunta Primero vamos a empezar con, con las buenas ¿Quiénes vieron el streaming? En donde estaba Básicamente Streamiendo el evento La Shigoku ¿Quiénes fueron? Muy buena la Play 5 de la de. De la verga. <risa> ¡En de cagar! Amigos, conocí a dos moderadores míos. Boludo, no son NPC, son reales. No son bots inventados por la computadora. Son reales. No somos bots. ¿Ustedes no son bots? ¿En serio hay gente que me ve de verdad? ¿En serio? ¿No son bots? ¿No están acá farmeando puntos a ver si pueden conseguir dibujos gratis? Me sorprende. Tita, la silla que está atrás tuyo, para que se siente la otra tita, es que yo invito a los fantasmas. ¿Sabías que si dejas una silla delante de tu cama sin nada encima, eh, estás ¿Qué, qué, qué, invitando qué, qué, qué, a que los fantasmas se sienten a verte mientras dormís? Lo he comprobado. Ahora no van a poder dormir ninguno. Nadie va a poder dormir. Si yo vivo con eso todos los días y tengo una silla en mi cama, digo, en mi cama, enfrente de mi cama... Ninguno de ustedes puede dormir. Bueno, nada. Mi pregunta era quiénes vieron el streaming donde estaban las Shigoku, quiénes no. Por porque nada, voy a contar un montón de cosas. Si fueses un aire acondicionado, ¿cuál sería? No sé si un Top House, porque ya tengo uno y es una verga, pero capaz un Samsung. ¿Existe aire acondicionado Samsung? Para, tipos de aire acondicionado. ¿Sería uno de los que se pegan en la pared, que son bien fresquitos? Bueno, uno de esos. Tenés que ser la próxima presentadora de los Grammys. Los Grammys acá en Argentina, amigo, lo más cercano acá a un premio es, eh, no sé, los Oscars. ¿Ah? Y están todos politizados. ¿Cómo era? O el, no, el no, el Oscar, dije. El Martín Fierras, perdón, me, me, me equivoqué de nombre. <risa> eh, hubieron un par de vídeos muy graciosos un par de cosas muy graciosas me pareció impresionante la precisión de posicionamiento de la cámara para que no se la asomara luego por la polla del señor que estaba vestido colegiala. cuando te golpeaste la cabeza lo clipearon eso, lo clipearon y fue el primer clip que me apareció en youtube oh, la concha de mi madre. claro nunca un clip de Tita siendo graciosa. siempre titas tiene que ser o golpeada o tiene que estar asustada para nada lo que la sociedad esperaba una mujer Golpeada o asustada Ay, ¿qué? Ay, no, no. Ay, no Me voy a Me fui, me fui de tema, no ¿Viste a Bofe? Amigo, lo vi a Bofe Es más Bofe en persona Bruh. Es la segunda vez que trabajo con Bofe Y hace unas trivias Y esta vez no eran de él, esta vez... Esta vez estas, estas trivias se dan sobre anime, le pegó. La primera vez que trabajamos que dije, ¿de qué vas a hacer las trivias? Preguntas sobre mi canal y yo hice como un... ¿Sabrán contestarlas? Y literal, uno que contestó bien, me acuerdo que había sido porque hizo como un tatetí entre las preguntas. Y fue re gracioso eso. Ay, Dios. Ahora como que se preparó más, estuvo piola. <risa> hubo un momento... Ay, tiene que estar ahí el stream, pero hubo un momento en el que... <risa> ¡Ay, no, por favor, hay que ver esto! Es que. Ay, no, fue muy divertido. A ver, el regalo que le dieron. ¿Dieron al final un regalo? ¿Qué le dieron? Para mí fue un regalo que yo ni sabía que era. Y dije, será otro regalo de Compra Gamer, algo piola, ¿viste? Acá está Ofe. Ah bueno, había un este chabón que era competidor de Pokémon. Había sido competidor acá en Argentina de Pokémon. Nada, todo muy lol. Muy Amigo, ¿qué fachera? Amigo, ¿qué fachera? Nah, ¡Terrible! ¡Che, no me vi! Esto fue buenísimo. Nos dieron un premio random? Yo dije, bueno, va a ser agopiola, ¿viste? Cuando voy a buscar el premio, no sabía qué era. Les juro que, les juro, les juro que no sabía qué era. Mira, el Dota 2. Dota, amigo, ¿quién juega a Dota? ¿Quién mierda juega a Dota? En ese momento levantaron la mano, pregunté, ¿quién juega a Dota? Levantaron la mano tres personas. Tres personas. Y cuando dije, ¿quién juega? Lo levantaron todas las personas ahí, todo el chat se paró de piel. Literalmente. Y si mandé que los caigan a palos a no ser, pero que levantar la mano. El chat, viste, claro, no, ya estoy requemada Para mí era el chat, la gente que estaba ahí era el chat. Acá estaba grabando mientras me sacaba fotos con la gente. Y yo andando con los tacones de mierda, boludo. Por esos tacones, lo que me pasó fue que se partió la puntita de uno. O sea, de, de uno de los tacones se le partió la mitad, una de las pequeñas puntitas. Entonces estaba desnivelada. Y me dolían un montón los pies porque estaban desnivelados los tacones. Acá yo poniéndole onda. A ver, reina, está la parte en la que yo me puse a comer manzana. Manzana. cerré la... el orto pelotuda. Como no había comida vegetariana, que me trajeron manzana. Me cortaron en pedacitos una manzana y me trajeron manzana. Literal, estaba yo sentadita comiendo manzana. Pero no sé si era este. Ahí estoy yo bailando, estaba ahí sentada comiendo manzana. ¡Oh! Esto fue cuando me golpeé. Ese fue esto. ¿Acá me golpeé? ¿Esto fue cuando me golpeó o no? <risa> Acá fue. Nada, de repente estaba Metal Warrior ahí con faldita. Y yo estaba así, tipo, acá grabando Creo que fue... ¡Ay, sí! Fue este, fue este momento Fue este momento que hice una vuelterita Estábamos ahí, no sé el tiempo Ahora... Yo estaba ahí, tipo Haciendo caras, obviamente, porque se me iba a escuchar Un choto lo único que podía hacer Ah, y justo, justo dio la vueltita Y yo dije, no, se le dio todo Se le dio el culo Y como no podía ver, me detenté Se me salió el pulso de la mierda Y me empecé a cagar de risa pero no, encima después dije, bueno, ya fue, dejo el, el celular delante. Tengo una muy buena idea. Tipo, cuando visto que voy a decir, mira, una muy buena idea. Y no puse ahí celular. Y no veía cómo se veía. Es tipo, amigo. Si encima dejé el celular ahí. Y no... ¡Qué bueno, ya está, y no podía pasar a sacarlo porque vi que se había quedado en un ángulo re raro Mi amigo no podía hacer nada que o sea, acá cada vez iba cayendo más, iba como que se dio como 80 vueltitas adelante el celular, no podía creer Y ahí ya no se ve, ahí se lo vean Metal bailando Igual en ese momento se lo hubiese visto todo por cómo se le levantó la pochera, en serio No sé si después acomodó la cámara o qué hice Ah, porque lo puse a cargar No sé si lo volví a dejar ahí, no me acuerdo Ah, creo que lo volví a dejar ahí, pero ya no estaba Metal creo <risa> ay no lo sí. Ay, no, creo que era esta parte. Creo que era esta parte. No. Ay, ay, ay. ay tiene un shortcito. Tiene un shortcito. Mira ahí. Menos mal que se puso un llorcito debajo, se era medio desvergonzado y se ponía, no sé, un calzón normal y se le escapaba un huevo, yo castaba todo y me comí el van de mi vida, pero no. Está fe porque era un boxer, era un boxer. ¿Cómo vibraba? ¿Qué onda? Ay, boludo, mirá cómo vibra la cámara. Ahí yo bajo el sol comiéndome de todo. Bueno, nada, estuvo divertido, estuvo divertido. Al principio grabé también algunas partes del evento, Todo grabé los stands y todo, pero no grabé todo, todo, todo. todo. Tu lado arroz pasar.